El Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes, SIMA, es un portal de indicadores educativos desarrollado desde la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. El acceso a la información de alta calidad y la disponibilidad de datos exhaustivos actualizados son factores fundamentales para la toma de decisiones estratégicas, la asignación de recursos y la rendición de cuentas en las políticas públicas. Lamentablemente, en muchos sistemas educativos de América Latina y el Caribe, no se cuentan con los recursos suficientes para recolectar datos de alta calidad. Es frecuente que los países enfrenten dificultades debido a la diversidad de instituciones políticas y administrativas encargadas de la elaboración de estadísticas relacionadas con educación. Por otro lado, a algunos países se les dificulta el uso de estas estadísticas como herramientas para la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación. Por estas razones, el objetivo de la plataforma CIMA es atender estos dos desafíos. Por un lado, fortalecer los sistemas de recolección de datos y por el otro, apoyar el análisis y uso de estos datos para la toma de decisiones informadas. CIMA presenta datos e indicadores a través de un portal web de manera amigable y los pone a disposición de investigadores, autoridades gubernamentales y el público en general. Bienvenidos a CIMA. Los datos que se visualizan en CIMA son recolectados a partir de tres fuentes fundamentales de información los datos administrativos de los sistemas educativos latinoamericanos, los resultados de las pruebas de aprendizaje nacionales, regionales e internacionales y, por último, las encuestas de hogares nacionales. CIMA presenta 40 indicadores armonizados para los 26 países de la región desde el año 2005 para cada año que dicha información esté disponible. El panorama regional facilita a los sistemas educativos la comparación a la luz de seis principales categorías de indicadores. Primera categoría: Aprendizaje. En esta categoría se muestran los resultados de las pruebas de aprendizaje estudiantil, tales como la Evaluación Internacional de Aprendizajes Estudiantiles, PISA, aplicada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Segunda categoría: Cobertura. ¿Cuántos niños asisten a la escuela en América Latina y el Caribe? Esta es una pregunta clave que se responde con indicadores de acceso, tales como la tasa neta de escolaridad. Tercera categoría, eficiencia. En esta categoría se visualizan los indicadores que miden la eficiencia interna del sistema educativo, tales como la tasa de sobredad o la diferencia entre años en la escuela y años de escolarización. Cuarta categoría, Recursos Físicos. En esta categoría, CIMA presenta el porcentaje de niños con acceso a servicios básicos, tales como electricidad o agua, así como también la presencia de bibliotecas o de laboratorios de ciencias en las instalaciones de la escuela. Quinta categoría, Recursos Financieros. Esta categoría muestra el porcentaje del PIB que se invierte en educación. Sexta y última categoría, contexto. Aquí se brinda información sobre la estructura o el tamaño del sistema educativo. Algunos indicadores dentro de esta categoría incluyen el número de estudiantes, de docentes o de escuelas para cada nivel educativo. Si los indicadores están disponibles, SIMA permite visualizar su evolución en el tiempo seleccionando la opción de tendencia. Así, los sistemas educativos pueden determinar si ha habido una mejora. Además, CIMA permite visualizar desagregaciones de todos los indicadores. Haciendo un simple clic, es posible identificar cuáles son las brechas de aprendizaje estudiantil entre niños y niñas, por ejemplo, entre estudiantes provenientes de zonas rurales y aquellos que habitan en áreas urbanas, y también por nivel socioeconómico. Así como el panorama regional ofrece indicadores que ilustran cómo se comparan los países entre sí en un momento dado, los perfiles nacionales son fotografías de los sistemas educativos usando un conjunto de indicadores en los distintos temas que presentamos anteriormente. Si quiere descubrir estas y otras funcionalidades de CIMA, pueden visitarnos en nuestra página web. CIMA es más que una plataforma. Es una iniciativa que busca promover la formulación de análisis completos basados en evidencia para guiar el diseño e implementación de las políticas y programas educativos. Para alcanzar este objetivo, CIMA también trabaja en otras tres áreas de trabajo. Primero, publicaciones, como pueden ser los briefs de CIMA, publicaciones cortas o informes anuales, que resalten las tendencias en la calidad y equidad de la educación y el aprendizaje en América Latina y el Caribe, utilizando datos e indicadores disponibles en nuestra plataforma. Segundo, la Red CIMA. Esta es una red global de instituciones gubernamentales cuya meta es generar y utilizar evidencia y datos educativos para el diálogo, diseño e implementación de políticas a través de la organización de eventos y reuniones con el objetivo de potenciar el aprendizaje entre pares, facilitar el intercambio de experiencias de políticas y promover una cooperación más cercana en la región. Tercero, el través del fortalecimiento de capacidades. Una serie de actividades de capacitación ad hoc impulsadas por las necesidades y prioridades específicas de los países además de ofrecerles una capacidad institucional adicional sobre los temas técnicos relacionados con la recolección y análisis de datos. A través de CIMA, la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo busca promover que todos los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe maximicen su potencial y adquieran las habilidades necesarias para ser exitosos en el mercado laboral y en la vida.